Vivimos en tiempos de comunicación digital y de inteligencia artificial. Caminamos hacia un futuro impulsado por la tecnología, tanto la infotecnología como la biotecnología. La inteligencia artificial resuelve problemas, pero solo la conciencia puede manejar los sentimientos. Los ordenadores pueden ser súper inteligentes, pero no tienen conciencia. El control de datos no aporta sentido ni significado para una mejor calidad de vida. Quienes poseen los datos, poseen el futuro. Los datos son como el nuevo petróleo, la globalización podría aumentar más todavía la desigualdad ya alarmante entre la humanidad, pudiendo ser dominada y controlada por una pequeña élite. La carrera por controlar los datos ya ha comenzado, Google, Facebook, Amazon, pero esta dictadura digital existirá en la medida que nosotros lo permitamos. La fusión de la infotecnología y de la biotecnología es una amenaza para los valores fundamentales de libertad, ética, responsabilidad y solidaridad. Cualquier solución al reto tecnológico tiene que pasar por la cooperación global de la humanidad. La cooperación global puede resolver los tres grandes retos, el nuclear, el ecológico y el tecnológico, pero toda cooperación exige ética y solidaridad. La posibilidad de un futuro terrorismo nuclear, el ciberterrorismo o el bioterrorismo plantean una seria amenaza que exige una respuesta coordenada y global. Los retos más urgentes de la humanidad son una gobernanza responsable, la gestión de los recursos para el bien común, una economía sostenible, fuentes de energía renovables y la colaboración global para la integración de los más desfavorecidos del planeta. Un buen remedio para la estupidez humana es la humildad. Ser solidario es bueno para nosotros mismos y para los demás. Oye, oye, oye, oye, oye, oye.